amigos de TechCetera, hoy estamos otra vez en vivo, precisamente porque el mercado de los smartphones tiene una noticia nueva, bastante interesante, sobre una de esas marcas que en algún momento dejó huella en varios de los usuarios. Es una marca bastante conocida, muy enfocada en su momento a los millennials, que tenía o representaba un muy buen retorno de la inversión y por eso hoy estamos aquí precisamente para hablar de Honor una de esas marcas que en el pasado habíamos visto por aquí en Texcetera habíamos revisado productos, eh, nos habían dejado una gran huella pero de un momento a otro desaparecieron del mapa creemos que hay mucho de qué hablar, mucha tela de dónde cortar David, ¿cómo estás? Querido Feli, ¿ahí me puedes escuchar? Te escucho. Dime, por favor, que ahora sí me escuchas. Perfecta y clarísimamente, querido amigo. ¡Qué bueno! Eh. Al final del día descubrimos los problemas. Eran dos cositas muy claras, amigo. Era un tema de conectividad que se nos iba la señal. Y la otra, justamente cambiamos de auriculares. ¿A qué crees? A un producto honor, justamente. Y con eso se acabaron por completo nuestros problemas. ¡Fantástico! Me encanta oír eso. Pero bueno, David, cuéntanos un poco sobre la historia de Honor. O sea, bueno, querido Felipe, híjole, es una historia larga, pero voy a hacer lo mejor para resumirla para ti, para la audiencia, para compensar un poquito el tiempo que les quitamos un poco, que también estuve escuchando también desde la computadora que estabas hablando de algunas otras... Este, características de la marca, ya les diste un pequeño preámbulo, pero les voy a dar los detalles más íntimos, los detalles más específicos de lo que es esta nueva Honor. Bueno, Honor nació no hace unos meses, no hace un año, Honor nació en el 2013, nació justamente como una marca hermana de Huawei, muy al principio, hace casi ocho años, y a lo largo de esa historia se consolidó en China, en Rusia, en varios mercados europeos y en muchas partes del mundo como un ícono en el comercio electrónico. Esta marca original, esta marca hermana de Huawei, tenía el principal propósito de nada más y nada menos de atender a un público, a un consumidor mucho más juvenil, pero en un ambiente más en línea. De hecho, más o menos unos dos o tres años después de haber nacido Honor, esta se convirtió en un titán, en un referente Absoluto en la parte de dispositivos de consumo electrónico, en comercio electrónico, justamente en el país que la vio nacer. Ahora, ¿qué es lo que sucedió el año pasado? Para hacerte mucho más preciso, el 17 de noviembre del año 2020, hace más o menos seis meses, Ajá. se anuncia de parte de los dos lados, de parte de Huawei y de parte de Honor, esta venta, esta separación. Honor, a partir de ese día, fue vendida a una nueva empresa, a Shenzhen Shichin New Information Technologies. ¿Qué quiere decir? Que ahora somos parte de un grupo, el cual está formado por algo así como unos 30 agentes y distribuidores de Honor, los cuales no nada más rescataron a la empresa de la situación eh, que estaba viviendo Huawei, nuestra anterior nave nodriza, digámoslo así, sino que también encontró una oportunidad esta nueva empresa de llevar a Honor a nuevos horizontes, como lo anunciamos después, to go beyond. ¿Qué significa esto? Bueno, Honor renace a partir de ese momento y hacia todo este 2021 como una marca dedicada principalmente a nutrir tecnología para todos. ¿Queremos crear un mundo inteligente para todos? Sí, vamos a seguir atendiendo al consumidor joven, tenemos productos muy buenos para ellos, pero ahora somos una marca totalmente incluyente, una marca omnicanal ya fuimos campeones en la parte de comercio electrónico. Ahora vamos a ser campeones en absolutamente todos los frentes de comercio. Vamos a estar en los puntos de venta. Vamos a estar obviamente en la parte de plataformas propias como de nuestros socios. Vamos a estar en cualquier lugar donde nuestros usuarios quieran un producto de Honor. Ahora, ¿cuál es la principal diferencia con esta venta, con esta separación de Huawei que tiene al día de hoy Honor? La palabra es muy sencilla, tenemos libertad, tenemos independencia. Nosotros podemos tender las alas, literalmente, y podemos crear asociaciones, podemos crear partnerships con cualquier compañía de todo el planeta. De hecho, ya hemos confirmado varias, querido Felipe, por ahí, escuché que estabas hablando de algunos de nuestros partners. Hace unos días, el 21 de mayo, si no me equivoco, en un magno evento, en un foro de Qualcomm, confirmamos justamente la unión entre Honor y Qualcomm en la creación de uno de nuestros productos se confirmó que la muy próxima serie Honor 50 de smartphones va a ser impulsada por un procesador Qualcomm Snapdragon 778G de ultimísima generación. Esto es muy atípico, porque, porque por lo general estos partners no suelen hacer anuncios tan específicos de producto. Por lo general anuncian sus tecnologías, pero no en el contexto de un producto de un partner. Y bueno, aquí Qualcomm lo hizo por supuesto, vamos a tener, por ejemplo, también el poderío de procesadores de Intel y de MediaTek en la parte de las PCs, de las computadoras, por supuesto, muy importantes para la productividad. Microsoft, Micron, este, por supuesto, también MediaTek en la parte de procesadores móviles. Por ahí, nuestro Honor serie B40 es impulsado por un City 1000, que es un procesador 5G verdaderamente brutal y, ¿por qué no?, también con otros titanes de la industria que ustedes conocen muy bien como Samsung en la parte de almacenamiento y memoria RAM. Como ves, Honor lo que está haciendo es, está tomando ocho años de legado, de tradición, de aprendizaje, más de cuatro mil empleados de los ocho mil que somos a nivel mundial que hemos transicionado a esta nueva configuración. Traemos ese know-how, bueno, y los de RD que son estos cuatro 4,000 ingenieros, doctores, visionarios, genios absolutos, están encargados del desarrollo y la construcción de los nuevos productos. Traemos toda esa experiencia de tantos años, pero en una configuración fresca, totalmente nueva. Respetamos el pasado, pero siempre estamos viendo más allá. Estamos en Go beyond, justamente. Y aquí hay una pregunta, precisamente, de Mauricio Carrillo 007, como la gente tan conocida. Pregunta si van a tener Harmony OS en honor. Esa pregunta te, te la voto. Querido, querido, querido, claro que sí, Mauricio. Muchísimas gracias por tu pregunta. Y bueno, gracias obviamente a ti, Felipe, y a los amigos de TechCetera por el foro. Este es un foro muy importante para nosotros. Y obviamente a todo el público por su atención, por esta curiosidad que tienen, por supuesto, para eh, trabajar con nosotros, para escucharnos. Como les decía hace unos segundos... Honor es absoluta y totalmente libre de crear nexos, de crear alianzas con muchísimos partners alrededor del mundo, de crear estas asociaciones, es más, hasta de aportar nosotros tecnología para que estas otras marcas o estas otras grandes, grandes compañías de tecnología puedan desarrollar u optimizar esos productos o componentes que estarán presentes dentro de nuestros dispositivos. Esto aplica para todo, para hardware, para software. No tenemos de momento ninguna confirmación eh, que tengamos eh, este sistema operativo que mencionas en nuestros productos. Les pido, por favor, que para cualquier información de los sistemas operativos que van a venir en nuestros productos, por ejemplo, de smartphone, de tablet, estén muy pendientes de las redes sociales de Honor, estén muy pendientes de la comunicación que, por supuesto, aquí, bueno, el buen Felipe este, se la sabe, de la comunicación que haremos a través de estos medios de prestigio en Colombia y en toda Latinoamérica que tanto nos han apoyado. Les pido un poquito de paciencia, pero no, de momento no tenemos eh, contemplado este sistema operativo que mencionas. David, algo que nos preguntaban cuando estábamos en ese tema de la conexión es, ¿desde cuándo están en Colombia? Hay gente que dice, quiero cambiar mi smartphone, pero puedo hacerlo ya, o sea, ¿cuándo los veo? Bueno, esa es una gran pregunta, queridísimo Felipe, porque justamente tomamos estos seis meses desde la separación, desde la consolidación de la nueva marca, desde el establecimiento de la nueva Honor a partir del 17 de noviembre hacia la fecha. Y en tan solo seis meses, que puede sonar para mucha gente como mucho tiempo, pero créeme que a nivel industria es nada. Es muy poquito tiempo. En tan solo estos pequeños seis meses hemos logrado ya establecer oficinas locales en más de 100 países del mundo. En Latinoamérica, por ejemplo, ya estamos en ocho países. Colombia, por supuesto. México, Perú. Guatemala, Panamá, Chile, Bolivia, Ecuador, en fin, y creciendo, y por supuesto el mercado colombiano, que es un mercado clave, no para Honor Latinoamérica nada más, querido Felipe, sino para Honor a nivel mundial, y estamos operando a full. Tenemos obviamente recursos de marketing, de ventas, de compras, administrativos, estamos al 100%. Les pido un poco de paciencia, amigos, porque justamente Honor, muy pronto, muy muy pronto, Vamos a estar anunciando ya los primeros productos que tocarán tierras colombianas, obviamente a través de este foro, de nuestras plataformas oficiales y muchos otros más. Vamos a compartirles los detalles de productos muy emocionantes en muchas categorías, porque déjenme contarles algo muy importante. Honor es más que smartphones. Honor es un ecosistema completo. De hecho, hemos heredado el concepto 1 más 8 más N, en donde sí el smartphone sigue siendo ese 1, el pilar más importante de la conectividad, pero también este 8, nos permite generar, obviamente, este tipo de portales alternativos en otras categorías donde la gente, sobre todo en la situación global actual, se está conectando. Por ejemplo, vamos a tener productos muy interesantes en la serie Magic Book, vamos a tener wearables, tanto en bandas como en relojes, vamos a tener sistemas de audio, true wireless, stereo, vamos a tener routers, modems, en fin, muchos, muchos productos que nos van a sorprender. Y también en la parte de la N, tenemos varias sorpresas, porque la N... Son esa, como lo dice, N cantidad, indefinida cantidad de conexiones y de aportaciones que podemos hacer con nuestros partners en la creación de productos conjuntos. Podemos hacer cualquier tipo de dispositivo en donde podríamos aportar desde estándares de conectividad hasta, por ejemplo, el diseño, porque Honor también es una empresa que invierte mucho Invertimos más de mil millones de dólares por ahí en esta etapa inicial para la creación de producto a nivel global, en nuestros cuatro centros de investigación y desarrollo. Entonces, también compartimos con nuestros partners mucho del diseño industrial, mucha de esa inversión creativa que estamos haciendo. Entonces, puede ser que diseñemos, por ejemplo, el exterior de un producto, puede ser que diseñemos los protocolos de conectividad, la función, el performance, en fin, para que esos esos desarrolladores, esos creadores o fabricantes de producto bajo el, el banner o bajo la marca Honor Choice, que es una submarca nuestra, puedan lanzar sus productos y obviamente estén perfectamente acoplados a nuestro ecosistema. Globalmente tenemos cepillos de dientes, tenemos aspiradoras, <risa> masajeadoras... Una cantidad infinita de productos que yo cada vez que veo el catálogo de Honor Choice me sorprendo. Pero en general, para no hacerles el cuento largo, son productos dedicados al IoT en esa parte. Entonces, ¿vamos a tener lo mejor de los dos mundos? Sí, amigos, vamos a tener en algún momento productos de smartphones, no desesperen. Vamos a tener PCs, tablets, wearables, en fin. Un gran sinnúmero de productos que van obviamente a componer este 1 más 8 más N, que es el ecosistema totalmente nuevo de Honor. David, y dentro de esa, eh, por así decirlo, filosofía de Go Beyond, ¿qué vamos a ver? Porque es que me parece súper interesante. Aquí están preguntando si van a empezar con la gama alta, con el Honor 50 de una vez, si van a tener procesadores de la serie 800 de Qualcomm. Cuéntanos un poco más, danos un hashtag -hash. Bueno, queridísimo Felipe, tus preguntas este, son muy interesantes porque justamente vamos a tener de todo, en todas las categorías, en todos los niveles. Y va muy conectado con el Go Beyond. de hecho, por eso me encanta cómo formulaste la pregunta. El Go Beyond se refiere a ese esfuerzo que estamos haciendo al ir más allá, al superar barreras, al tener esta libertad para trabajar, para construir, para hacer, para tender la mano. Eso nos permite trabajar con los socios, ser más omnicanal, no solamente online o offline, sino totalmente omnicanal. Ser una empresa que le da productos eh, que le van a servir en su día a día a todo tipo de usuarios, y una cosa muy importante, estamos migrando hacia una empresa premium, una empresa global icónica de tecnología. ¿A qué me refiero con premium? No solamente premium en este mundo, en esta industria, significa tener productos de gama alta solamente o tener productos eh, con costos elevados. Muy al contrario, premium significa tener una experiencia de calidad absoluta en todos los tiers de precio, en todas las categorías de producto. No importa si un usuario va a tener un producto básico. de web o de smartphone o de tablet o de lo que sea. En las manos, si es de Honor, la experiencia va a ser excelente. Va a tener características por arriba de lo esperado, va a tener una conectividad excepcional, materiales, colores, diseños, pantallas, baterías, obviamente los mejores procesadores que te comentaba de sí. nuestros partners y todo esto va a ser una realidad muy pronto. Al día de hoy te puedo confirmar, como te comentaba, que vamos a tener una serie muy, muy alta de procesadores de Qualcomm el 778G, que es un procesador impecable, optimizado, totalmente insignia, con conectividad 5G inclusive para nuestro, nuestro Honor 50 que conoceremos muy en breve. Pero obviamente vamos a tener productos excepcionales presentes en todas las gamas y en todas las categorías de precio. Los consumidores de Colombia pueden tener esa confianza que lo que estén buscando, insisto, puede ser. Por ahí, una tablet, una PC, unos, unos auriculares, este, un smartphone, lo que sea, no importa. Vamos a tenerlo en Honor sin ningún problema. David, algo que nos preguntaban eh, mientras llegabas era, ¿qué implica que Honor tenga una alianza y sea parte de la GSMA? O sea, ¿qué ventajas nos trae? Bueno, querido Felipe, ese también fue un anuncio que hicimos hace muy, muy breves días. Eh, hay muchos anuncios, como pueden ver, de la marca. Obviamente, como, como les decía al principio, Honor tiene lo mejor de los dos mundos. Honor eh, crea su propio camino, Honor crea sus propias tendencias, pero estamos impecablemente alineados con las tendencias, con las normatividades, con los estándares de la industria. Esta alianza con la GSMA justamente es prueba de ello y espero que tengamos sorpresas también por ese lado muy pronto. Pueden confiar en Honor como una marca que tiene una visión global, pero que está localmente integrada. La misma calidad, el mismo despliegue que vamos a ver globalmente, los lanzamientos, los vamos a ver de la mano, obviamente, de lo que va a suceder en cada uno de los países, que te digo, son más de 100 alrededor del mundo, ya más de 8 en Latinoamérica, justamente, y vamos a mantener justamente este printing uniforme del que te estaba comentando hace unos segundos, no nada más en la experiencia del producto, sino también en cómo llevamos el negocio, en cómo nos integramos, en cómo trabajamos con los partners, con los clientes, proveedores, socios, con ustedes, nuestros amigos de los medios de comunicación y obviamente todo esto en beneficio del consumidor. ¿Por qué? Porque Honor es una empresa totalmente consumer centric, enfocada en sus usuarios. David, solamente dime sí o no. Los que están por comprar smartphone, que van a romper el marranito. ¿Pueden esperar a que lleguen los próximos meses el material, por así decirlo, los productos a los países locales? Definitivamente sí, querido Felipe, aguántense, espérense, la paciencia es una virtud, la paciencia genera recompensas, se van a sorprender, e, insisto, ha pasado muy poco tiempo, para mí esa sorpresa de la venta, el, el venirme a este lado, tú recordarás que yo estuve muchos años... En, en, en la marca que era dueña de Honor anteriormente. Ahora ya tenemos una separación completa, ya no tenemos nada que ver. Este, ahora estamos de este lado este y justamente hemos visto cómo en seis meses el negocio se ha levantado. Esta independencia de verdad ha agilizado mucho las cosas y también nos está permitiendo crear para ustedes, para los usuarios, un roadmap ideal, un roadmap excelente en donde van a encontrar estos grandes, grandes, grandes productos que justamente son los que quieren tener en sus manos, en sus muñecas, en los escritorios, en sus oídos, cuando viajan, cuando se divierten, cuando se conectan, cuando estudian, cuando se entretienen. Vamos a tener mucho de eso más pronto de lo que tú crees, querido Felipe. No les puedo dar fechas exactas en este momento porque justamente no queremos arruinar el factor sorpresa. Estén muy pendientes de las redes sociales en Honor Colombia, por supuesto, como aquí en Instagram. Hay que esperar... Van a ver anuncios, de repente, increíbles. Van a haber obviamente, un contacto con el usuario, con el consumidor colombiano excepcional. Y bueno, Honor llegó para quedarse. Estamos echando raíces muy profundas. Tenemos un negocio muy bien redondeado. Y eso es lo que van a ver en, los próximos, en las próximas semanas, en los próximos meses, en los próximos años. Bueno, David, está supremamente interesante. Yo tengo por aquí ya mis ahorros listos para ver qué va a llegar. Pero, por ejemplo, N. Méndez nos habla de, de, de electrodomésticos grandes ligas, ya de línea blanca, televisores, monitores. ¿Está en lo cierto o está frío, como dicen por ahí? Mira, ahora sí que el cielo es límite eh, Nosotros tenemos la capacidad. Nosotros tenemos los partnerships, como te decía. Tenemos también muchas alianzas en la parte de Honor Choice, en la N del ecosistema, para crear producto conjunto o... También nosotros colaborar con ciertos estándares que le permiten a esas marcas, a esos fabricantes, conectarse impecablemente con nuestros dispositivos. Entonces, de eso no deben de preocuparse. Cada vez van a haber más sorpresas. Y, por supuesto, también algo muy importante. no Para nosotros en Honor siempre estamos escuchando al consumidor. Los escuchamos a través de las redes sociales. Justamente por eso hacemos este tipo de actividades los escuchamos obviamente en nuestro call center, los escuchamos muy próximamente en el punto de venta y si el consumidor colombiano levanta la mano y dice yo quiero este tipo de producto en Colombia, pueden tener la confianza que Honor va a estar ahí escuchando precisamente para atender esa necesidad, ¿no? Insisto, ahora... Después de lo que ha pasado en este último año, un poco más eh, alrededor del mundo, entendemos la importancia de dispositivos conectados, de dispositivos de alto desempeño, larga duración de batería, tecnologías de carga rápida y segura, pantallas más grandes, inmersivas, este portabilidad, en fin. Y Justamente Honor trabaja con esta gran inversión en investigación y desarrollo. La mitad de nuestra plantilla completa está dedicada solo a eso. Eso es increíble. Realmente no muchas empresas a nivel mundial lo hacen y estamos justamente listos para casi casi a la medida, amigos, hacerles ese producto que tanto quieren y que tanto buscan. Bueno, David, mil gracias en serio por tu tiempo, por toda esa información que tienes y que nos has dejado ahí, mejor dicho, pre muy antojados. Así que esperamos que muy pronto nos den sorpresas de parte de Honor. Cuenta con ello, querido Felipe, tú y, y obviamente nuestros amigos de TechCetera van a ser de los primeros en conocer los anuncios, los avances de Honor, estén muy pendientes, los vamos a sorprender, en cada, esto es una promesa, ¿eh? en cada categoría de producto que lancemos van a haber sorpresas, los vamos a sorprender cuando volvamos a tener este tipo de llamadas, bueno, yo esperaría, amigo, en un futuro cercano que fuera más en persona, tú sabes que me encanta visitar ese bellísimo país, eh, Colombia, que, que, que yo lo considero una segunda casa de tantas veces que he estado ahí platicando con ustedes, trabajando con ustedes. Y justamente eh, cuando regresemos a eso, bueno, antes de eso vamos a sorprenderlos con muchas, muchas cosas y vamos a tener la oportunidad de platicar de los dos eh, en la mano, en el oído, en la muñeca, en fin, este, vivir estos productos, compartir impresiones y obviamente, por supuesto, comunicarle y compartirle esto a toda tu audiencia. Perfecto, muchas gracias de nuevo y a todos los que estaban en este live. Nos vemos, que estén bien. Gracias Feli, cuídense mucho.